buenos días vamos a dar comienzo a este pequeño acto que para nosotros es un, un acto importante porque durante esta semana hemos tenido aquí a un grupo de alumnos bastantes alumnos eh, brillantes un talento nuevo que en la universidad necesitamos que necesitamos en canarias que necesitamos eh, renovación, sabía nueva y que el objetivo que teníamos como en los años anteriores, cuando montamos el campus con bastante ilusión, es poderle ayudar y tra a transmitir eh, a toda esta gente que tenemos hoy aquí. Pues las eh, nuevas expectativas. Acerca de lo que pueden ser eh, sus futuros estudios, sobre lo que puede ser una carrera profesional de científica alrededor de la universidad, despertar vocaciones, ¿no? que es lo que hablamos, esa palabra que, que hemos usado en nuestro campus, ¿no? tratar de alguna manera de incentivar o animarlos a seguir estudiando y a aspirar a, a, a seguir, eh, como lo han sido en, en etapas anteriores, buenos estudiantes con ganas de alguna manera de disfrutar del conocimiento. Eh, Canarias nos hace falta, y vuelvo a insistir, conocimiento, talento, incorporarlo a la sociedad, a nuestras empresas y también muchísimo en nuestra universidad. Los animamos a que de alguna manera pues, también participen de, de esta dinámica universitaria en lo que es la investigación, lo que son ponernos retos, tener problemas que resolver, que además es una cosa que por lo menos los que estamos aquí eh, también con vocación pues, disfrutamos. ¿no? Disfrutamos porque nos pongan retos, disfrutamos investigando y, y transmitiendo el conocimiento en nuestras aulas. Bueno, esperamos que la hayan pasado bien, que hayan aprendido cosas, que se hayan animado eh, con nuestros profesores y nuestros científicos que han colaborado con ustedes estos días, al cual les agradezco pues muchísimo su trabajo eh, en nombre de la Universidad. Gracias a ustedes por, por animarse a participar estos días. Creo que es una decisión eh, acertada. Eh, pero creo que es una decisión pues que ha dejado de hacer que, que estos días pues, han dejado de hacer otras cosas que a lo mejor podían haber sido igual de interesantes o divertidas espero que hayan aprovechado el tiempo y que esta decisión pues haya sido eh, acertada así que hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho y claro hay que agradecer ese esfuerzo que ustedes han hecho de dejar una parte de ese tiempo libre de las vacaciones para dedicarlas a este tipo de, de actividades ...gracias a los profes, gracias a los padres, a las familias... ...por colaborar, por tenernos aquí y evidentemente esto ha sido posible gracias a una serie de instituciones de entidades entre las que podemos nombrar el gobierno de canarias a través de la agencia canaria de innovación investigación y sociedad de la información cabildo de tenerife que siempre colabora en todas estas actividades de divulgación y en muchas más actividades de la, de la universidad hay un compromiso muy serio del cabildo con, con esta universidad y con otras entidades privadas como eh, la Fundación DISA. Fundación DISA es, una, es un socio de la Fundación de la Universidad de La Laguna, de la cual soy director, y de la universidad en general, y nos apoya constantemente en el desarrollo de actividades desde su, de la responsabilidad social que tiene eh, la, la compañía ¿no? a través de su fundación. Yo le voy a dejar la palabra a la compañera de la Fundación DISA para que también, de alguna manera, pues despida, salude o lo que quiera, ¿no? pero en este pequeño acto. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Para nosotros en la Fundación DISA, una experiencia como esta, consideramos que es vital. Nosotros en la Fundación trabajamos y apoyamos muchos de los proyectos porque creemos que ustedes que son los jóvenes de Canarias son los que van a hacer que nuestras islas sean grandes y cada vez mejores. En esa línea la ciencia y la tecnología va a ser esencial. Ojalá consigamos que nuestras islas diversifiquen su economía y que cada vez seamos más grandes, más mejores y sobre todo referentes. En mi caso, pues, gracias a una experiencia parecida a la que ustedes están, elegí mi carrera por tanto mi vocación y en consecuencia a mi futuro. Ojalá eh, todos estos días que han pasado compartiendo con, con personas muy importantes dentro de la universidad, les hayan servido si no para despertar la vocación, por lo menos sí para querer algo tan importante como es la, la ciencia, la tecnología y la investigación esperamos sobre todo que lo hayan disfrutado mucho y que, solo, que lo que les queda verano que lo disfruten todavía más. Muchísimas gracias Antonio, los dejo con Antonio que ha sido pues, el alma de de, de parte de esta actividad, por el director académico que tiene esta actividad, profesor de, de, de la universidad y que dirige pues toda la, la, esta y algunas otras sí, actividades gracias. que tenemos. Gracias Julio. Marta. Bueno, ya yo siendo de, de lo que antes se llamaba de ciencias, soy voy a ser bastante cortito y básicamente darle uno, unos números de, de cómo ha funcionado este campus. El campus es a escala regional, o sea, estamos aquí y también en la, en la Universidad de, la, de las Palmas, entonces es complicado es está coordinando, pues. 50 personas aquí alumnos 50 en las palmas más los chicos de, de retos que será para los que este año empezaron la opción que tienen para, para el próximo año si, si se animan de meterse en el en el campus 2 que sería el de el de reto científico eh, en, dentro de la de las áreas de investigación vieron que la cosa estaba bastante bastante variadita había en, en medicina, en bellas artes, en geografía, en, en náutica, en energía básicamente tocamos un poquito dentro de lo que es el campus de la. aquí en la, en la Universidad de La Laguna se tocó un poquito de, de todo recuerden lo que les dije un poco al principio del, del campus aquí en una semana no van a salir cirujanos ni van a salir expertos en escultura románica la intención nuestra y si ven lo, las horas que dedicamos la mitad a hacer su proyecto de investigación y la otra mitad a visitar la, la Universidad de Laguna y sus centros de, de investigación. Lo que queríamos dar no es un curso intensivo de lesiones pulmonares o, o cómo impedir un vertido de petróleo. Lo que queríamos en el fondo es que conocieran nuestra universidad. ¿Qué hacemos en esta universidad eh, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología? Que la geografía también es ciencia y las bellas artes dependen también de la ciencia. ¿De acuerdo? Y el hacer un vídeo divulgativo es también parte importantísima de la ciencia del siglo del siglo XXI. Mm, olvídense el, el hacer ciencia y no gastar un poquito de su tiempo en hacer divulgación de lo que de lo que hace. ¿De acuerdo? Entonces, eh, miren el, el campus desde ese punto de vista, una cosa eh, globalizada. Y espero que, que hayamos llegado a, a, a ese punto. Ya conforme los estoy viendo, ya estamos con la, con la cabeza primero para cerrar el, este campus y ya estamos ya cerrando el, el del próximo año. Ya les adelanto que el de retos, que ya lo tenemos bastante cerrado, va a estar bastante flipante. Ya tenemos un acuerdo con el Museo de la Ciencia, vamos a utilizar sus su aulas y vamos a tener un campus, los dejo ahí por si se quieren ir engolosinando. Eh, vamos a tenerlo muy, muy interesante, al igual que el campus que casi todos han hecho este año para el próximo ya como veo, profesores que están aquí, pues ya un poco amenazarlos que, que seguimos con, con, con ellos. Agradecer muchísimo al profesorado que ha estado en, los distintos, en las distintas áreas de, de investigación. Es un profesorado que no cobra por esto, que están trabajando con nosotros en julio, a la par que estamos cerrando todo lo que son actas académicas, alumnos de, la, de los grados llorando que han suspendido, que han aprobado y a la vez que estamos con eso, están con ustedes haciendo labores, han visto que han invertido muchísimo muchísimo tiempo, y yo la verdad es que les agradezco enormemente, y encima eh, son un poco masoquistas, porque encima muchos de ellos repiten eh, año tras año, eh, te veo Paco por ahí, y la verdad es que les agradezco muchísimo a, a todos ellos el colaborar de una forma absolutamente altruista en, en esto, porque la verdad es que muchos de nosotros en la universidad nos creemos esto de la educación, Creemos que es el, la forma en que nuestra sociedad, la sociedad canaria, eh, avance. Y para, ya para ir finalizando, la verdad es que me, me, me alargo, ¿eh? últimamente estoy yo. Eh, de nuevo, agradecer muchísimo a, a Fundación DISA, eh, la verdad es que nos ha estado apoyando muchísimo en, en esto, Gobierno eh, Canarias, como decía antes Julio, Cabildo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque sé que, les, que no le gusta mucho, a Laura García y a la hora Benítez que no sé por estar por ahí eh, el esfuerzo titánico que hacen para para que esto siga adelante y ya acabo también dándole muchísimas gracias a los monitores del del, del campus que les han estado achuchando a Susando porque están para para ellos de acuerdo muchísimas gracias espero que hayan mamado del espíritu de, de esta universidad y los que quieran los esperamos a, para, para el próximo año. Muchísimas gracias. Bueno, damos comienzo a la entrega de diplomas. Vamos a empezar por la modalidad de retos. ¿vale? Vamos a hacer el, el, el pasillo de recoger, saludar, fotito que nos va a hacer Laura y se vuelven a sentar. ¿vale? Comenzamos con retos. Pablo. jorge Aplausos. maría Aplausos. nicolás Brandon. Y Elena. Vale, empezamos con la modalidad de proyectos y empezamos por el eje de biomedicina y salud. Sara. ¿David? ¿Marta? ¿Marta Gri? Ah, lo recoge ya. Vale. ¿Y eso? Esa es el Marta. ¿Laura? ¿Cuál tienes ahí? Eh, Laura. Ah, ¿Nuria? ¿Nuria? Natalia <plausos> Álvaro y María Aplausos. comenzamos con el eje de energía Malena Ginés Lucía Paula Eduardo Dorian? No, vale. Daniela Julia Julia Paloma De Ciencia y Tecnología. Pablo Bello. Daniela. María. Laura. Seguimos con el eje de ciencia y sociedad, Sergio. Daniel. Dorian está ahí. Jesús. Jesús. Y por último, en el arte y humanidades, Carolina. Adriana. Aplausos. Diego, Aplausos. Claudia. Sergio. Andrea. Y Gabriel. Eh, bueno, con esto ya clausuramos el, el campus. Recuerden los que lo han hecho este año. Anímense, el próximo año saca, sacaremos la convocatoria eh, antes para, para ir seleccionando al, al personal. Y vamos ahora afuera a la, a la escalera, ¿verdad? Y nos hacemos una, una foto de, de conjunto, ¿de acuerdo? Gracias y buen verano.